Con el nombre de Espacios Híbridos para la Innovación Urbana, esta edición de 2013 de BAT se basa en el incipiente uso de las nuevas tecnologías digitales de comunicación y su influencia en la forma en la que nos relacionamos con el espacio físico. Hemos intentado promover una participación activa y de, de alguna forma crear espacios de, de comunicación y de creación, de relación, que transcurran simultáneamente en, en el entorno físico y, y en la red. La esfera digital y la esfera física nos parece que hoy en día están estrechamente relacionadas, que ambas se complementan y que ambas de alguna forma se enriquecen ¿no? y sobre ese tema queríamos construir un programa que visibilizase y que diese voz a gente que de alguna forma pone en valor o practica a partir de, de esas dos esferas. y transformación eh, me recuerdan o me conectan con tres ideas. ¿no? Por un lado, eso, por un lado, la capacidad de, de repente, estar conectados, gente muy diferente, en lugares también muy, muy distintos. Me conecta también con, con la dimensión de lo nuevo, cómo ideas muy diferentes acaban conectándose para construir algo nuevo ¿no? y eso está permitiendo también esta nueva Internet de, de la conversación, esta nueva Internet de las relaciones. Me conecta también mucho con, la, con las posibilidades de construir cosas nuevas, de construir una nueva alternativa, no una alternativa sólida, que no queremos quitar lo que existe para construir algo igual de grande, igual de sólido, sino que queremos construir eh, desde lo líquido, desde lo pequeño, desde la red de cosas pequeñas, construir algo nuevo. Y ahí yo, lo uno, uno, esta conectividad con la capacidad de transformación urbana y social. En realidad, digamos que la respuesta nos viene un poco por lo que se ha denominado como inteligencia colectiva situada, que es eh, conseguir desarrollar proyectos, situaciones, sinergias, oportunidades a raíz de eh, una multitud de actuaciones, informaciones, eh, eh, relatos que es, que hechos por, por varios ciudadanos que comparten, que viven en un mismo territorio, en una misma ciudad, en un, mismo, en un mismo barrio. Es decir, que cuando yo me involucro en un proyecto que tiene mucho que ver con el, el territorio que habito, eh, con, con las redes sociales, con estos dispositivos que empezamos a utilizar, eh, empezamos a, a relatar y a contar lo que hago y, y existe cada vez más la posibilidad de que otros vecinos descubran esas informaciones. Soy Eliseo Rufat y vengo de Barcelona, represento a un colectivo de 17 arquitectos, nos llamamos La Col, um, y he venido al VAT para enseñaros la película que desarrollamos durante 18 meses en Barcelona que es como un gigante invisible y las ciudades imaginarias. Consiste en, es un documental que habla de la reapropiación y la reclamación vecinal de un, de un recinto fabril abandonado y se contextualiza en los últimos 30 años de la gestión urbanística de Barcelona, ¿no? desde el periodo preolímpico y olímpico hasta, hasta el día de hoy. Um, también habla, y entiendo que es la relación fuerte con, con lo que puede desarrollarse en bat de los procesos participativos mediante los cuales la, el vecindario, la ciudadanía, se organiza y colectiviza un esfuerzo y una inteligencia a la hora de construir y, y rehabilitar un espacio que, por motivos que ahora no era el caso, <risa> uh, estaban como, se les había impedido el paso y la apropiación de, de, de dicho lugar. ¿no? Um, por suerte, era una reclamación muy legitimada, muy clara y la gente se, se sintió fuerte y, y pudo aprovechar bien lo que la colectividad y la red permiten. ¿no? Todas las capacidades técnicas del entorno, de la gente que se implicó, me um, ayudaron y fortalecieron a un grupo de gente, la plataforma por Cambatio, y les permitió entrar de manera legal, de manera fuerte, de manera convencida, y a día de hoy, año y medio después, seguimos habiendo crecido, teniendo más naves, teniendo más actividades. La verdad es que es un poco se recoge, se recoge el fruto de, de esta colaboración urbana a todos los niveles. Las nuevas eh, formas de, de comunicación, las redes sociales, todos estos sistemas han creado que se creen comunidades reales, que conectan personas físicas a espacios físicos y que entre ellas eh, creen sinergias y surjan fuerzas y esfuerzos para modificar eh, pequeños ámbitos de la ciudad, para crear eh, agrupaciones momentáneas, para eh, en cierto momento, eh, poder eh, definir una acción colectiva hacia una, una labor social, incluso que puedan estas, estas comunidades relacionarse con otras comunidades de fuera, que puedan aprender de otros lugares del mundo y que puedan importar o exportar todo el conocimiento adquirido eh, de estas relaciones que, por supuesto, enriquecen y, y alimentan todo toda el, el saber ciudadano. está comentando un poco las experiencias de, precisamente de cómo poder utilizar medios digitales para informar o para que formen parte del mobiliario urbano. Y hemos visto que, bueno, pues que realmente es bastante complejo y por eso mismo no lo estamos viendo en las ciudades en estos momentos por todas partes, ¿no? sino en momentos muy puntuales. ¿eh? Todavía estamos muy dominados por el uso de los medios digitales para publicidad, para propaganda y por el tema comercial. ¿eh? Entonces, Sí que, por ejemplo, lo está modificando mucho en el comportamiento de las personas, ¿eh? en la actitud. Ellos ahora dependemos mucho de nuestros pequeños gadgets y eso, quieras que no, se va notando en el día a día y en la forma que vas andando por la calle. Y, bueno, de hecho, hay más atropellados para autobús por estar hablando por el teléfono, ¿no?, por ejemplo. Cuando aparece Internet, con su tecnología abierta y con su descentralización, eh, absoluta. Eh, como un medio público, como un espacio público del siglo XXI, eh, pensábamos que realmente se iba a, a producir un cambio en, en la comunicación social. Lo que no podías esperar es que Internet, progresivamente, se fuera privatizando y que es precisamente cuando se privatiza más, cuando toma más fuerza eh, su efecto sobre la gente. Entonces, algunos intentamos trabajar para promover medios de comunicación social que sean igualmente capaces, pero desde lo estrictamente público, o sea, medios libres basados en software libre y en código abierto. Esto es, en el caso particular de arquitecturas colectivas, está claro, es una red que ya en sí misma se inspira un poquito en esa filosofía del código abierto y que necesita de herramientas propias y de herramientas libres eh, para no depender de, de grandes empresas que, de alguna manera, pueden condicionar el, el la evolución de las cosas ¿no? y que, además, son gran, como muy contradictorias con la filosofía de, de la gente que intervenimos.